Buenas noches, bienvenidos aquí a Furremol, otra vez a la Cueva del Duende, bienvenidos. Hoy estamos con Tito Bocadillo, Bocadillo, le vamos a hacer una buena entrevista. ¿Qué pasa, T.J. cómo estás? Aquí estamos, pincha, muy bien. Muy bien, pues nada, tenemos muchas ganas de que viniera por aquí Tito Bocadillo y, y la verdad que nos va, a nos va a decir muchas cositas de las que está haciendo, eh, futuros proyectos y no, la verdad que es un placer que esté aquí con nosotros porque nos vamos a hinchar de rey. Bueno, Paco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <ríe> Dinos cómo estás. Pues Bien. Estupendo, ¿no ves? estoy maravilloso. Llevamos mucho tiempo sin vernos. Es sí, verdad y... que es verdad que llevamos tiempo. Este lo veo más de vez en cuando, él me ve menos. Sí, claro. ¿no? Él me ve menos. Y vamos cuando es por la noche. Porque hay que decir que Paco tiene una cafetería muy estupenda. Sí, por aquí. Que hace publicidad ya también. exactamente la vamos a aprovechar, vamos a hacer publicidad. Vamos sí, a llamar Caroche que estamos aquí porque mi socio me, me ha sacado, me han rescatado, mi socio lo ha allí, se va a cagar mi lío cuando llegue, me, me cubra me curra. Bueno, pues cuéntanos un poquito, Paco, cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo, o, o en estos momentos... Si Ahora, no oiga, sobre todo, sobre todo digo yo, que vamos a recordar, es que yo con Paco, lo conozco, yo conozco a Paco desde que era un niño, y, y entonces pero deja luego que cuente no, no, sí, no, déjalo, no deja es que, que cuente su proyecto ya la contáis y ya vuestra Porque historia no, ¿eh? hemos crecido <risa> que pasa no hemos madurado seguimos, <risa> eso digo yo la misma piedra ¿eh? no no no no Mira, eso cuéntanos un poquito qué estás y, haciendo pues ahora las cuatro cositas ya, ya no hago como antiguamente arrimate dedico, un poquillo más para que me dedico era, más a, a mi trabajo que a lo que me da de comer ¿eh? claro mi, ya mi cervecería a que... mí y después para los abigates, ¿eh? un bolito se hace, con las cositas y un proyecto que tenemos muy, muy bonito eh, en el cual vosotros también estáis un poquito involucrados. Cuenta un poquito, un poquito porque no podemos, no, no, no podemos no, que contar mucho. Eso es, es, es, es solo para el saldo a mí que, vale. que paga <risa> la <crisis. risa> eh, Tenemos un proyecto de un corto sí, a que un corto. si Dios quiere es una historia muy, muy simpática sobre ah, todo y muy bonita. Y vamos a, hacer, vamos a intentar hacer sí. un corto, para no te voy a decir para ganar un Goya, pero para ganar un Oscar, pues sí. Porque... <risa> ¿Cómo que no? Que vamos a ganar un Goya, te lo digo yo. Dice un... <risa> <risa> Hombre, eh, yo conozco a Paco de, desde que éramos desde chiquitos. Bueno, yo tengo una diferencia de edad con él, sí, son poco, tres ¿verdad? años. Dos años y pico, tres años. Pero claro, ahora no se nota, pero cuando éramos chiquitos... ¿Pero ¿Tú eres mayor o tú? Yo soy mayor. Cuando éramos chiquitos se notaba mucho. Yo me acuerdo que yo me juntaba con su cuñado ¿eh? y con la charpa y él era muy chico. Yo me quiero ir con ustedes. Lo teníamos que decir que no estuviera con nosotros. Se quería apuntar con nosotros a bombardeo. Porque tiras era de chico, Era no lo podéis ni imaginar cómo era de chico. Era tremendo, era, era un porborilla el Tito Bocaillo. ¿Dónde tiene, ¿Dónde tiene la, la cafetería? para En eh, la, la, la, la calle de la calle Segundo 28, Caroche, vamos, vamos allí, 30 muy, años. Hace muchos años, que, sí, sí. Que Además está allí conocido. muy bien. Yo, yo allí Tenemos muy bien. un patio maravilloso, oh, eh, la por las noches, varios días a la semana, tiramos un poquito de cine, de... Porque a mí me encanta el cine. Ay, que pones, pones sí, tus sí. películas allí. Y la gente va llegar a ver sus películas tranquilito ah, qué bien. Pero En la, verano, en la, en la terraza, Paco. En el patio. el patio? Tiene un patio sí, muy chulo. en verano, ah, sí, se Está sé. fresquito y en invierno, pues está calentito con la, con la seta y ya, muy bien. Muy, muy, muy agradable, sobre todo. Sí, está y muy bien. Además, somos, ahora somos bien todos bien amigos, todos los que vamos allí. Qué chulo, amigos. hombre. yo he ido por allí, tú lo sabes, sí, hace sí, muchos sí. años, pero llevo, llevo años, la o sea, verdad que no sé ni. Pero está muy bien, Pensaba que era todavía de Rogelio. Sí, Rogelio. Rogelio, Paco, yo, ah, vale, ¿cuál? vale. vamos que gana ahí una mierda. José, no, no, no, la verdad, <risa> no, caramos, pero los, los cacharros no cuentan gratis. Sí. <risa> lo claro que más ahorro yo en ¿eh? pida sí, sí. No creo, no creo. Bueno, yo os comento un poquito, quiero que la gente lo sepa, que Paco, yo lo quiero mucho porque lo conozco desde toda la vida, como he dicho antes, y Paco, me acuerdo, ¿tú te acuerdas, Paco? En, en la Plaza de la Ore. Hacían una cruz de mayo. Ahí, a, que me he el escenario. ahí fue tu, obra, ¿no? tu, dijéramos, tu debut. Sí, Pero sí. claro, es que tú tenías ocho años. Ocho, nueve años. Ocho, nueve de... años. Y mi hermano, Caer Tortuga, ¿eh? que mi hermano es para comérselo también, a ver si algún día lo traemos por aquí. Ahí pues va a ser que, que se te esta. <risa> <risa> mi hermano eh, salió con él. No sé si la gente... Sabe, hombre, los que tienen muchos más años se acordarán de que en la televisión salía Doña Rogelia. Doña Croqueta. Doña Croqueta. Doña Croqueta. No, Doña Croqueta. Doña, doña Roqueta, Croqueta. Que salía con Juanito Navarro. ay pero, pero, ¡Ah, vale! ¡Claro! Sí, así con pelo Hoy, a mí me gustan mucho los coños de cerveza y las pollas <ríe> no te <risa> claro y, y él salió con 8 o 9 años con mi hermano, mi hermano hacía de Doña, Doña Croqueta Roqueta era un concurso no un de... concurso de imitación a la famosa uh -huh. yo a me presenté imitando a la famosa pero aquí eran unos niños y él se presentó imitando a Doña Croqueta y se juntaron eh, a mamá. ganamos, uno ganó el primer premio otro el segundo no nah. voy a decir quién ganó el primer premio pero yo lo gané también <risa> como local no y después y después, pues, nos, nos pusieron a los dos juntos y nos soltaron a ruedo ¿verdad? Así sí. ¿Y pichemi Y liamos un taco allí dos nenas, que ocho años, ocho o nueve años. Charlie, no te lo puedes imaginar. De verdad, yo me acuerdo de aquello, porque yo era un poco mayor que ellos, la que estos dos niños liaron el los del escenario, parecía que lo tenían escrito, y los dos empezaron a, pero, a soltar. Pero, ¿quién es el tortugo Mi hermano, hermano, hermano y y dos, y tú, mi ¿tú? hermano, Carlito. vestido de Doña Crocreta, y este de, ¿cómo era? Lore... Los, de, yo y, del... Bueno, yo hacía varios, No, pero tú. Julio Iglesias y Rafael. Eh, Cuando yo acogí estará con Julio Iglesias. Ah, Yo cogiéndole bueno. el culo, tirándole los tejos, <risa> que tenían 8 o 9 años. Bueno, ah, bueno, mira, me vaya a perdonar, queremos mandar un fuerte abrazo y un gran beso a, a toda la gente de la Argentina, de México, de, sí, Chile, sí, de, de Chile, Estados Unidos, que nos están viendo, la verdad, y, y la verdad que un beso muy fuerte desde aquí, desde Furremos la Cueva Por grande. supuesto, claro que sí. Sí, claro. que, continuamos. Y nada, y a partir de ahí, este siempre ha tenido la vena del escenario han sido imitador, Paco, han es muy hecho, que ha dicho que has tenido la venta. Nunca venía a subirme a humillarme de todo. Pero bueno, él, él me decía, claro, como yo era pianista, tocaba los teclados, tecual, que claro, nos vamos me a venir. Y decía, Teota, ¿por qué no hacemos? Y yo, como me, y aparte que era mi amigo, me entregaba, y digo, venga, vamos a hacerlo. Y mira, imitaba a Rafael, a la Lola Flores, ¿A quién más imitabas? Paco, que ya no me acuerdo. A Julio Iglesias, a semana Iglesia. Manuel Soto, a Sabina... ¿Tú te acuerdas, Paco? Me acuerdo, Charlie, que no, me contrataron, porque yo como estaba en la 11 vendiendo cupones, me, y sabían que era músico, me contrataron en la Feria de Córdoba... Mi cric iba a decir, ¿sabían que era ciego? <risa> a que estamos vendiendo productos, estamos vendiendo caroches, estamos vendiendo... Me contrataron en la Feria de Córdoba, que estaba todavía la Feria en, en o sea, La en, Victoria. En La Victoria, en la Victoria. el último año me parece a mí que fue aquello. Aquello fue apoteósico, porque me acuerdo que contrató, la ONCE contrató una orquesta que era Santiago y su orquesta. Costaba la orquesta, que me lo dijo... Pero, ¿de dónde era? El Gran de Madrid y Santiago y su Santiago su... era así la orquesta, sí, sí, sí, era sí. así de Cutre, pero, de los... pero... Paco y la orquesta. No, pero escúchame, escúchame, que yo me acuerdo que te no, Mira, no. este era el TJ y el Bocajillo No, yo llevaba a la Juli y a la María, Ángeles Y a la, la María, de... yo llevaba dos, ch dos chiquillas cantando que que que si me escuchan que me perdone le daba una mierda de dinero para que me pagaba mucho dinero porque un no pero yo qué sé era lo que había ah, ah el comunismo pero, pero cállate duro. cállate cállate que esto es importante yo llegué con mis teclados a poner yo tenía tres teclados además de, de hecho llevaba un Mucha micrófono que las cortó después sí se que va como... no, no no sé a cortar aquí no cortas tú nada llevaba yo un micrófono de aquí de de boca con la oreja porque claro, yo tenía que estar pendiente de los tres teclados y no podía estar pendiente del micro. Si sí, daleaba la cabeza por un lado y yo tenía mis tres teclados, mis micrófonos y me pongo a montar mis tres tecladitos y veo que en la puerta de la caseta hay dos trailers dos trailers, no te miento con técnicos con su uniforme, sacando hartavoces, poniendo que pa, yo... Para Santiago y su orquesta. ¡Claro! Oh, oh, oh, oh. Y yo diciendo, madre mía... <risa> Me van a machacar, que yo estoy solo con dos muchachas. Porque yo ni siquiera Paco estaba. Eh, porque eso fue de improvisación, Paco. Yo fui allá a tomarme una copa. Claro, si pa Paco. Allí... Me, me no, que me. No, no, no, no. Calla, calla, calla, calla, que te... calla, que lo voy a contar. Antonio. Llego y yo monto mis mi tecladitos y yo además tocaba con el equipo de la caseta. Y ellos llevaban un equipazo de prozone que llevaba, ¿vale? Yo en aquellos tiempos, ya ves tú yo, bueno, yo haré lo que pueda. Llega la orquesta y vinieron todos mis amigos a verme, porque siempre me acompañaban a todos lados, vinieron a ellos todos y yo estaba cantando. Bueno, la orquesta, imagínate, zumbando de gordo y ahora llega yo en los descansos y subo yo con mi microfonillo, mis tres teclados, las dos chicas cantando, que lo hacían espectacularmente bien y me pongo a cantar. Y con ella, y pum pum, y la gente, uy, animándose, animándose, animándose, animándose. Y de bueno primero digo, bueno, ahora va a subir un amigo mío, que es imitador, que lo hace fantásticamente bien. Un aplauso, partito, yo Subió Paco, la que formó Paco. Escúcheme, la gente no quería a Santiago y su <risa> Y valía un millón de pasetas por noche. El segundo o segundo tercer pase no, no lo hicieron, no llegaron sí. a ser. No. no, no, no. Escúcheme, la gente nos quería a nosotros. La que leo este aquello fue espectacular. Qué bueno. No, la verdad le ha a un qué, qué Porque bueno. lo que... Lo, ¿Lo que hacía, imitaciones? ¿Imitaciones? ¿O, sí. o, o iba, iba saltando de un personaje? Sí, sí, un personaje. Ella todo improvisado. Hombre, pensado. yo ya había ensayado con un poquito. Nosotros habíamos hecho... Habíamos estado en sí, varios sitios sí. actuando antes. Pero ¿y tú qué hacías? ¿Tú, tú qué la claro. le acompañaba al piano, y si cantaba como Rafa, es música, escándalo. Exactamente, ¿Cómo? yo cantaba un tema de Rafa, pues decía Teota, tal, y hacía así, pum, pum. Y tú lo cantabas, sí. yo lo cantaba, y la gente se reía. ¿Cómo reía? No te puedes imaginar, qué lío. Vamos a ver, es que lo bueno de Paco... Hacíamos también que... lo, de, lo de Ángel Garota ¿cuándo? Ah, cuando, sí. cuando tocaba. ¿Cómo era, cuando... ¿Cómo era eso? Espérate, vamos a recordar Ángel los de sí, no, no te pegue el uh, no, no te, no te pegue el chino. Supongo que he venido porque mi hermano está. Y vengo a cantar. ¡Oh, le dividan a Llevamos eso, llevamos el chino con la sí. Sevillana. ¿Cómo el chino? ¿Cómo es el chino? El chino ya. Sí. Ah, no veo nada, veo mano guete. <risa> <risa> vengo a cantar Sevillana Japone. Sevillana, japonés, es difícil, muy difícil. ¿Por qué es difícil? Pues yo que sé, porque es difícil, pero es muy difícil. <risa> y se puede cantar la sevillana. Bueno. Pero ya te digo, se salía con el Rafael. Entonces, el, sí, el día que fuimos a cantar allí, a, aquí donde trabajaba. En el ah, Aramis, ¿te acuerdas que te vestiste de gitana o algo? Sí sí, sí, sí, sí. Tocamos, tocamos TJ y yo, <risa> y, y él salió y... no claro, estaba todo preparado. La es que anécdota... Se, se vistió de gitano. En el muy teatro. Muy teatro en el teatro. Fue en el teatro. Mira, nos contratan con un teatro muy serio todo, todo muy, muy correcto. Era, era un homenaje que le daban... Perdón, Antonio, que sí, te voy Sí, nada, el, nada. No te acuerdas de aquí. Hace mucho tiempo los artistas de Córdoba hacía una especie de festival para sacar dinero para los niños de la Cruz Blanca. Eso lo llevaba, no sé, que creo que seguirá vivo todavía, si no está viéndole de un beso muy grande, eh, Pepe Gil, era el que se organizaba, organizaba todo aquello. Y eh, él me conoció a mí un día en un bautizo y tú tienes que venir a, a los de la Cruz Blanca. Claro, yo, no sé, veré la agenda a ver cómo está, a ver puedo ir. Total, que le dije que sí, claro, en eh, el teatro yo acostumbraba a ver bella, ya... en un teatro, Charlie, sí, bueno. en un teatro, teatro oh, llenito de... Pepe ese no es el que se más... también a Risita o... No, no, no Pepeji era... El que sacó Risita fue... Eh, el Pereji. El Pereji. El Pereji, <risa> el, per... <ríe> el Pereji. Y con un poquito con pe, de huevo... Pe, pe, pe, pe, y Pereji tampoco tanto, tanto no se no sé. y Pereji. No tengo un ser caminado. caminar. me pone a Chalena, que en época era, no sé si te acordarás, de Gloria María. Sí. Que la sí, Pobre Nacional. Esa vino aquí y le grabé, le grabé las voces, la sí, pobre sí, también. Sí, sí. Gloria, Gloria María. La pobre, ¿por qué? ¿por qué? no se la grabaste bien o qué? No, no. <risa> Yo qué sé, dice si la, la pobre. No. <risa> Gloria María, la chata, el tomate. Claro. Eh, gente muy buena, muy buena. muy buena. Algunos de los tomates de los luego, tenemos que traer por eh, aquí. El mito. Gente muy buena. Y la mierda más grande de sí, España, tío. el Tito Bocaillo. No, la mierda no. No, pero él no, no me conocía. Era, era el que menos conocido No, era, era no que me conocía ni, ni mi casa. La que, la que Y Paco Coru no me ponen el primero. Claro, yo diría mientras se llena y no se llena, viene la gente, y no viene, pues mira, soltamos al capullo este que está dislocado. Y, que, aquí, y que vaya. Y cuando me dice venga, porque Pepe y me decía Javi, Javi, venga, lo, lo mismo que. Javi, Javi, ¿no? Javi, ¿por qué? No sé. Qué? yo soy Francisco Javier. Ah, vale. Ya no me decía para... Javi, no sé por qué. Venga, vale, voy. Y cuando voy a salir al escenario. La pinta era espectacular. No, no pero es tío tío de gitana, tío, Qué chévere. Con los pantalones remangados, con, la, con, la, con las piernas que yo tengo, que son fantásticas. <ríe> <ríe> Mi peluca negra. Y yo cuando fui, en, cuando fui, fui a salir, y yo decía que no salía. Y que no salgo, que no salgo, que no salgo. Y Pepe, Pero me que yo como que no y decía a que no, que no salgo, que no salgo. Hasta que salí. Bueno, salí. Me, me tiraron al escenario y salí. Y ya fue salir. es solo un teatro, ¿eh? Te hablando de la pinta teatro. que tenía. Que sí. la verdad que estaba para hacerme un cuadro. Empezó, yo vi que la gente empezó a reírse y dije... Se acá, levantó, se levantó ya. para arriba. Ya me da igual a todo. Y ya tiraste... No, no además el... que es una cosa que... Escúchame. Porque hacer reír, reír, el, reír o sea, es muy difícil. Es que por eso es lo que te digo es, es, es muy es, difícil. Es que quiero contarlo porque fue más impresionante de lo que parece. Es que yo estaba con el teclado, yo solo con un teclado, un teatro llenito de gente, digo, para más va este por donde me sale. Yo no sabía que se iba a vestir de gitana. Cuando yo lo, lo veo ve salí vestido de gitana, con todo lo nervioso que estaba, todo lo cortado que estaba. Y ese poderío que tuvo en traerse a la gente para él, no, no lo pueden imaginar cómo se quedó con el público, la gente aplaudiendo, le cogió a una mujer mayor, se la subió al escenario a bailar con él, bueno. empezó a imitar a las flores, porque de verdad, ¿cómo era lo de las flores? Ay, de verdad, de verdad, estoy muy contenta está aquí, Antonio, de verdad, estoy muy contenta, muy contenta. Al pescar ya no lo podía otra vez porque estás viendo desde que no hacemos vida marítima lo tengo metido en la y, y empezó así, empezó luego a cantar, bueno, formó una... No, no, lo pusieron el primero, como la ha dicho, por ponerlo y fue el mejor de todo. Fue el mejor de todo. Y, luego, ¿Tú, y tú te acuerdas también, Paquito, en eh, Fidiana, que nos oh, contrataron... Madre, madre mía. En Fidiana, ¿dónde? <risa> en Fidiana, en En la parte, ¿cómo te explico yo a ti? ¿Dónde está Partián? Sí. pues había sí. una plana muy grande, montamos un escenario <risa> sí, sí. a último de agosto y montamos una película de verano. Fuimos esto y yo, nos contordaron, eso lo organizaba la asociación Diana o algo así se llamaba. Y claro, pedimos, mira, nosotros pedimos esto, esto, esto. Y un, lo, una de las cosas, la única que me parece a mí que yo pedí, y me trae un biombo. ¿Y no te lo trajeron? no me traen un, un, un, un biombo para, para, para disfrazarse. Para, para poder claro, cambiarte, sí, sí. Para, sí para poder sí, cambiar no. dentro del escenario. Claro, claro. Y cuando yo <risas> llego, de, de mi biombo. un que que no hemos apañado, no hemos podido apañar biombo. Yo no cambio, yo sin biombo. ¿Y dónde te cambia? Vale, empezamos porque nos... íbamos contratados, yo por... yo hacía mis números y, y, y al empezar el espectáculo la primera canción la cantaba yo. Cantaba una canción o dos con él, después ya me bajaba y seguía Antonio con o María Ángeles con la nena, cantando. Sí, ya, ya, ya. Y después yo hacía otro número, me subía. Hice el primer número, que eran dos o tres canciones, me, me bajé y yo más que mirando el escenario, el escenario un escenario normal y corriente así. Y detrás o, había un, detrás una tabla. Una tabla, pero muy grande, de dos grande, metros por lo menos. Dos, oh, que era el fondo del de escenario. El fondo del escenario. Muerto. Y un, pérate, estaba por allí mi cuñado, tenía con, un 4L. Con ¿no? el 4L. Que eso, con todo lo poco que veo, lo he llevado yo. El 4L. Cogí el coche, te metí. yo estaba cortado, habían puesto vallas y todo. Quitamos las vallas. Digo, mete el coche y lo pega al escenario por detrás se qué pasa? Digo, tú ponlo ahí el coche. <risa> Cogí un micro, le dije al porreta, que era, que El porreta por por era nuestro técnico el, de sonido. El, el porreta, me acuerdo yo de, la porreta, él, te, de ahí, de vuestro barrio. Cogiste co dos cables de micro, me saco el micro, claro. y te buscas la vida, que nadie te vea, y lo echas por todo el escenario. Este no sabía nada. Yo y no estaba, sabía estaba, nada. Estaba tocando ¿eh? el piano, y la tabla estaba aquí. detrás atrás mía, en los dos metros. Este, él sabía que yo ya tenía que salir, pero él este esperaba que yo saliera... Por ahí, por delante. Por la... Ah, no, estaba la escalera. Cuando buena primera aparezco por lo alto del escenario. Se escuchaba los migos, con amigos se escuchaba que... Y cuando veo así, casa así, mira... Dice, Tiro, ¿qué hace aquí. Y todo eso se escuchaba afuera. Estaba saltando por detrás del escenario, había puesto el cuñado al coche, se había subido por el coche. Y cuando yo me veía este vestido de negro, por, la paella, digo, por lo alto del escenario, se me ha salido... Eso es lo que te estoy diciendo, que hacer es muy difícil, pero cuando la gente ve corgaera de esas así y empiezan a reírse y ya te lo meten en el bolsillo no, ya, ya... que le diga lo que le diga Sí es verdad es verdad, es verdad. Lo que pues fíjate le diga... es que nada más que de, de en principio que te vean a una persona a un artista intentando Chame. saltar al escenario vestido digital sí, yo Estaba la... tocando el piano y, con, y, con las y patillas patrilla, la verdad que, sí, que sí, eso sí, ya sí. dice mira te compro ya me digas lo que me digas. Me queda ya no muy fácil pero una vez que tengas ya el bloque de ahí lo he hecho. Además para descongelarlo. Además sí. conseguimos hacernos unos mundillos ya nos contratamos muchas veces. ¿Te acuerdas con, con este hombre que hacía un canal eh, tenía un canal ah, de tres, Rubén Nava. Rubén Nava. Para pues, pa descanso Para pa descanso. No contrataba bueno. hacía en canal Córdoba ya tú que tú lo en cuatro ganas. Rubenísimo. Rubenísimo. Y eh, además que Chemen los contrataba, íbamos allí, no nos daba con duro, no nos daba nada. pero bueno íbamos pues a ver, Hicimos, a ver, hicimos a la gala de fin de año. ¿Te de, de acuerdas? De. Ah. Bueno, la gala de fin de año la hice yo y la de raya la hicimos los dos. ¿Te acuerdas? Eh, pa... Tú tienes más memoria que ¿Pero yo. Pero ¿dónde? En Rubenísimo. En Rubenísimo. Él era el encargado de, de hacer el especial de fin de año. Mm -hmm. Y el especial de fin de año era o sea, que las cosas de, de, de los tiesos. Allí, allí tú veías aquello, enfocado en la cámara, y veías veías un montón de personas cenando. personas Yo tenía una mesa para mí, ponía a Tito boca y yo. Que no nos dieron ni de cenar. No, no me sanduí, de a la mesa. Un sándwich que compré en la... En la cafetería del hotel, porque eso se rodaba antes, en el almirá Que lo único que ponía era el letrero. El letrero ya está. Y yo decía, bueno, es una cervecita, ¿no? dice no, eso tenés que ir no, a Arvá. Vaya, vaya fiesta, fin de año. Sí, sí, es que estuvo Medina Sara también, estuvo, bueno. estaba allí Manolo Martínez. Sí, era, estaban sacando un disco en aquella época. Y le entonces una no entrevista. actuaron, pero le hicieron una entrevista en Arsé. Uh -huh. Que yo me comí, yo di la uva me atragantó el mazorca y yo iba vestido en aquella época de un personaje que yo tenía que era como la limpiadora del plató. ¡Hostia! Me acuerdo de verdad. Qué, sí, qué, sí, ¡Qué bueno, ¿no? Y, y, y el manolo tosiendo y yo decía que le iba a hacer boca a boca. <risa> ¡Ay, rubio! ¡El rubio que venga que no lo hago el boca a boca! <risa> el Rubén empezó a leer, ¿qué risa? El otro, bueno, un espectáculo. Bueno. Lo y, bueno de Paco, que... que quiero que todo el mundo lo sepa, el. La espontaneidad que siempre ha tenido. En lugar de un escenario, se levanta. Sí, sí, sí. te viene arriba, ¿no? So me, si no me levanto, me da sueño, me acuesto. Sí, sí, sí. <risa> sí. Además, además, con todo el respeto, sabes que te quiero mucho. Tu imagen, eso es, es espectacular. Sí, verdad, eh. es. es digno de... Por eso te vamos a hacerlo... Vamos, el corte que vamos a hacer, lo que queremos contratar es a él de actor porque tiene la imagen... ¿Cómo diría yo? Perfecta para eso, para que A sea distinta. un personaje distinto. No claro. un tío como tú, como yo, como, como tú, como yo. No, bueno, como, más como tú, tú, como más, tú, como más, tú. tú más como, la como la tú. Es un guapo distinto. La sí, sí. La... Más como tú. Eres peculiar soy un cruce entre ah, Gatti y O'Fari. hoy está que te quiere mucho sí, hoy está que te quiere mucho a ver oye, yo lo que, quiero siempre coño pero no ponte. sé por qué dar la mano porque ah, se quería poner aquí los dos juntos a ver ahí está así venga así los tres pues, a pedido, Que a, la, porque, una cosa que ya yo le lo dicho anda cámbiate te digo sí sí sí eso es que lo que quería decirle aquí a la gente aquí de Furremol, que la semana que viene tenemos a la, dinero, a Paco y Maite están ahora mismo súper bien están en Barcelona están su, con su gira y la semana que viene están triunfando gracias sí, a Dios. están triunfando no, la, es que la, la, la gente la... no lo sabe eh, Paco de Paco y Meite eh, antes hacía música electrónica y la gente lo que no sabe es que éramos los tres él el... Paco y yo sí, en, una entrevista, un en una entrevista lo comenté. Ya lo que comentaremos, era, pues, ya lo que, comentaremos. Que éramos tres, para... que éramos éramos Paco, ¿no? Eh, Manuel. Bueno, eh, el, bueno TJ, pero artísticamente Artísticamente es Paco. Paco y éramos los tres, lo ¿no? que pasa es que cada uno pues, tiro caminos diferentes y nosotros pues. ¿Mm? Así más o menos que... seguimos haciendo más o menos lo mismo Pero sí es verdad que y, y a la bien. semana que viene me ha dicho que va a venir Y así que va a ser una, le vamos a hacer una entrevista Para que venga Y por supuesto tú te vienes a cada vez que te, te salga De tus cosas Yo ya Le he cogido la llave a... Le he cogido llave la llave no al duende ¿no? sí, está, sí, la está, la la, está la cosa entre el hormiguero y esto <ríe> <ríe> <ríe> Y tú qué sé <ríe> <ríe> ¿Te Yo, gusta esto más? Me ¿sí? gusta más. Ope, Aquí aunque... por lo menos te puedo fumar un cigarrito antes de empezar ¿Eh? que en el hormiguero no, no sale lo tranqui barranca ver nos ponemos te la tranca. <risas> Sí. La verdad, que si sí, ahora están haciendo un programa muy bueno, que lo vamos a dar aquí eh, eh, Buenafuente con Alberto con Sí, sí es, lo, vi, lo veo. Nadie sabe nada o algo lo vi, lo así. Sí, de es una pasada, una pasada. Es una pasada. Alberto sí, tiene una vida muy paralela conmigo. Sh, sí, es que sí, sí tío, sí, te lo iba a decir sí, sí, por la... la nariz, ¿verdad? Pues mira, <risa> <risa> no, no Si te pusieron sino, una gafa sino, de esa. Sino que tiene un que Berto tiene un, un humor también muy diferente pero, a eh, todo eh, el mundo, eh, porque el tío es un es un artista, un un Es tiene una salida pero, que yo me muero. Pues una gente muy bueno, pero, ma, muy fino. Está, está bien. Fino. Por eso, vamos a ver. Y, de, para eso, bueno, y para buenos buenos jamón. Sencillamente. Eh, jamón de bellota. Escúchame. Eh. Por, sencillamente, por eso están donde están. Aquí la gente dice ¿por qué están ahí? Por algo, ¿eh? Yo, estuve, es en, yo estuve en el es programa así. que estaban haciendo de, de Lec Moti, me parece, que hacía Buena Fuente también, sí. en Movistar, estuve en Televisión Española. Sí, como, hasta el año pasado. Como estaba, claro, yo estaba estudiando lo de imagen y sonido y cómo nos llevaron a Televisión Española y después, digamos, pero bueno, lo que quiero, además lo quiero contar, la diferencia que, aparte de los chorizacos que están hechos en Televisión Española, que allá estuve viendo lo de José Luis Moreno, y ellos también están metidos ahí. Pero bueno, sí, bueno es otro a, día, voy a, voy a, no a, a, me a, importa. Sí. Pero escucha, que son unos sinvergüenza, unos caraduras. <ríe> sí. Pues la diferencia de ir a una televisión pública a una de pago, tío. Llegamos a la, a la televisión pública, ¿Cómo, ¿cómo ir al médico? Cuatro no, no, no, no, estudios, médico. Cuatro estudios viejos. La Sofía, que la cu <risas> cu cuatro estudios viejos, tío, así hechos de tal, con muchas formas, pero súper antiguos, y después nos llevaron a, a, a Movistar, tío nos dieron de comer, no había, nos dieron de beber, nos dieron de todo, de todo tío, de todo aquello era una maravilla. Nos dieron un móvil o algo. Eh, no al contrario. Pero que está, aprovechar. Lo que sí me acuerdo que nos levantamos muy temprano para ir para allá y a esa hora ya era la vmita de la noche cuando se graba eso y yo de aquí de y, y, y ¡Vamos, señores! <risa> y, ¡Vamos, señores! ¡Que esto está muy divertido! Y yo le digo, ¡Puta que no me deja dormir! Algún día, eh, no, la, la semana que viene, tienes que contar porque el Charlie ha sido técnico de Line de... Vamos a ver, es que es muy fuerte lo que voy a decir. Tú has montado el escenario a Steam, la has montado el escenario a. Ma, ama. Bueno, cuenta, cuenta. Bueno, yo solo no, otro día ya la contaré. Esto. Bueno, el, sí, el pero más, no, canta. pero. Mannofle. Trabajaba en una empresa de espectáculos. Sí, y, pero y, coño, pero. Trabajábamos, pues, a ver tú, pues, no por ejemplo, a... pues todos los que han venido aquí a Córdoba, todos los que venían a Plaza Toro, o a la cerquía. Pasaban por aquí por mi casa. Vamos vale, <risa> a ver, es que Charlie ha uh, visto a Rafael, que ya ves tú, Rafael, que es lo más grande y que. A Rafael, que hay, Rafael, y ha llegado Rafael, y le ha dicho, Rafael, bueno, buenas noches, Rafael, buenas noches. Ma okay. man Manofle Sting, Vanessa Martín mucho. Marea eh, que cuando, María, cuando cantó, María, que estaba Rekuchi, guapísima. se el otro día vi un vídeo de ella y es que estoy como, como así, ¿no? a dos metros de ella. Y ella cantando, tío. Y digo, tío, es qué bonita. Y luego grande, yo pensaba que esa chavala era, ah, era una chavala. Más va... una que la mujer, ¿eh? una una que un... que no me, sí. me han contado. Pues, mm, vamos, como, como, la verdad, un... es que bueno, y así, anécdotas de esas con, con grupos, con Manolo García. Además, tiene la guitarra aquí firmada de Manolo García, vamos, que ver, esta es. No Lo que pasa es que... Bueno, esto, esto es muy bueno, porque esto se la dejé, se la dejé y se la dejé en el camerino, y cuando llegué por la noche, o yo me fui para la tarde, cuando llegué por la noche, que ellos ya estaban terminando, te veo, pues ¿no? cuando no, llego, no, no, a mí me da igual. Y cuando veo la guitarra, además si te das cuenta tiene pintitas negras, empezó, aquí estaba bien, de un amigo, Manolo, Manolo García, 2019, porque esto fue la gira de 2019. Y, y aquí empezó a pintar, pintar, pintar, pintar, hice un tachón, después en mayúsculas, en minúsculas y tal, que llegó hasta aquí. Y cuando yo vi la guitarra, una parte... tú. ¿Sí, yo? ¡Muchas gracias! La, la guardé, <risa> <me fue> <risa> pero yo con mi paranoia yo diciendo, pero este que la lía la guitarra, digo. Digo, a lo mismo que ha hecho un dibujo y cuando yo llegué al hotel y veo la guitarra, digo, me cago en su muerto la que la lía la guitarra. Que la guitarra es nueva, tío ya me dio, me, dio la, me, me dio la picada y así, me cogí un, un trocito de, de, de algodón y, y como no tenía arco, la, la, la colonia, no, hasta que no vi mi Manolo, guitarra, no, no, que está hasta que no vi no, la guitarra, no, pero, hasta púchame. que no la vi, vi la guitarra, con todo esto quitado, que, y yo que me perdone, o sea, yo que me perdone, que ni el dinero, la gente, ¿cómo ha borrado eso? Digo, que esta es mi guitarra, coño. No, es que la ha dicho alguien dice pero ¿cómo ha borrado eso? Dice, dice, que es mi guitarra, coño. Yo. Siempre te Muchas eres. gracias a la señora que está ahí, que tenemos nuestro público. ¡Un aplauso! ¡Un, ¡Un aplauso! aplauso claro, no. Y que nada, que muchas gracias y que bienvenidos y que os suscribáis. ¡Ay, que os suscribáis! ¡Que sí, os suscribáis! ¡Ay, su primo! Y, ¡Millones <risa> están suscritos también! ¡Ay, que dar a suscribirse! <risa> ¡Hay que va la persona! <risa> Regalamos dos kilos de mielgotón. Y me levanto tres panos. <risa> ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! <risa> <otro mundo. risa>